Entre las demandas de varios sectores, entre los que están los espínolas, que han afirmado que participarán en el llamado a huelga regional por 24 horas para el 29 del mes en curso, está la exigencia de que se le garantice el sistema de agua potable. Sobre estas demandas, el encargado de operaciones dice no tenía entero conocimiento. Con relación a lo que es llamado a huelga, nosotros no tenemos... las demandas que ese grupo que estaba organizando eh, tenía para ayudar. Es decir, de manera formal nosotros no la tenemos. Ahora bien, nosotros tenemos un compromiso con algunos sectores que requieren el servicio, que la mayoría son por asuntos de obra, no por asuntos operativos que la parte que lo maneja, sino por asuntos de obra. Algunos son obras que están paralizadas, otros obras que hay que iniciar. Pero ya ese es un caso de que no está en anomía, sino eh, eh, lo que es por asunto de la operación eh, básicamente. Sobre la deficiencia del preciado líquido que desde hace meses afecta a residentes en diferentes sectores de esta ciudad, se debe a que hasta la fecha continúan averiados equipos de la institución. Para NTN, su noticiero regional. Jesús Daniel Villalona.